La Ruta 70 está en un muy buen nivel de, de avance en todo su trayecto. Eh, desde Rafael hacia la Ruta 1, eh, en, allá en Córdoba, en, en la zona de Freire, desde nuestro lugar hacia aquel lugar, desde Rafael hacia allá, y, y todo lo que es eh, desde la salida de recreo eh, allí en el departamento de la capital, pasando por todo el departamento de las colonias, eh, con importante infraestructura. Ustedes saben que si ahí se le... La denominación de ruta segura eh, es incorporarle carriles de sobrepaso en distintos lugares para evitar lo que es la sucesión de accidentes eh, más eh, recurrentes cuando se da una vía angosta, eh, que es... Eh, la demora detrás de algún vehículo que va lento, eh, el intento sobrepaso eh, es lo que provoca eh, la mayoría de los accidentes, cada uno de los que transite por la ruta va a saber que va a tener lugares de sobrepaso porque va a haber un, un nuevo carril, eh, se van a incorporar eh, rotondas, se van a incorporar eh, sectores de trama urbana de la ruta, tanto en Esperanza, en Humboldt como, como en Nuevo Torino y lógicamente aquí en, en Bella Italia acompañando el ingreso hasta eh, hasta Rafaela. Es una obra eh, importante, es una obra de, de, de una inversión eh, que va a estar superando seguramente los, los 20.000 millones en todo, en, en todo el largo de la ruta 70, que complementa lo que es el programa de rutas transversales en la provincia.